Cojala bien, a ver qué dice. Recordando del corral de piedra Amoroso te están esperando ay, ay, Recordando del corral de piedra Amoroso te están esperando Ese mundo no que me decimos, yo te guardaré. Y no importa que caiga el tormento, me que me esté mojando, yo te guardaré. El corral de piedra nos hará el favor, seguir cuidando siempre nuestro amor. Vamos, compadre, Iván! O sea, la primita de James La que sale con un la tienda la que queda lejos de tu casa La que sale con rumbo a la tienda La que queda lejos de tu casa De ese modo de repente Pero y cuando vea que pase yo te llamaré y tacharé un besito de amor. De ese modo de donde te cuando veas que pase yo te llamaré El corral de piedra no protegerá lo que plante que vota no los sabrá El corral de piedra nos hará el favor de seguir siempre nuestro amor. Oh, yeah. Y brindo con el...